El tiempo pasado en español. El tiempo pasado. Verbos irregulares terminados en ir. Video número 26. Recordemos los verbos terminados en ir en el tiempo pasado. Estos verbos cambian la vocal e por y con los pronombres él, ella, usted, ellos, ellas y ustedes en el tiempo pasado pretérito. Tenemos como modelo el verbo hervir y nos va a quedar yo herví, terminación y, tú herviste, iste, él, ella, usted, hirvió, yo, nosotros, nosotras hervimos, imos, vosotros, vosotras servisteis, isteis, ellos, ellas, ustedes sirvieron, hieron. In this video, we are going to study the following verbs ending in ir in past tense or pretery. En este video vamos a estudiar los siguientes verbos irregulares terminados en ir en tiempo pasado o pretérito. 1. Hervir, 2. Impedir, 3. Medir, 4. Mentir, 5. Pedir, 6. Perseguir, 7. Preferir, 8. Referir, 9. Referirse, 10. Gemir, 11. Repetir, 12. Sentir, Iniciamos con el verbo hervir y quiero que presten especial atención en eh, la tercera persona del de singular con los pronombres él, ella, usted y con la tercera persona del plural ellos, ellas, ustedes, donde tenemos un cambio de vocal e por una vocal i. Este verbo hervir en el tiempo pasado nos va a quedar. Yo herví. Tú herviste. Él, ella, usted hirvió. Nosotros, nosotras hervimos. Vosotros, vosotras hervisteis. Ellos, ellas, ustedes hirvieron. El agua para el té ya hirvió. Impedir. Yo impedí. Tú impediste, él, ella, usted impidió, nosotros, nosotras impedimos, vosotros, vosotras impedisteis, ellos, ellas, ustedes impidieron. Su padre impidió la boda. Medir, yo medí. Tú mediste, él, ella, usted midió, nosotros, nosotras medimos, vosotros, vosotras medisteis, ellos, ellas, ustedes midieron. Ellos midieron la distancia de la tierra a la luna. Mentir. Yo mentí. ¿Tú mentiste? Él, ella, usted mintió. Nosotros, nosotras mentimos. Vosotros, vosotras mentisteis. Ellos, ellas, ustedes mintieron. Juan nos mintió. Él no nos dijo la verdad. Pedir. Yo pedí. Tú pediste, él, ella, usted pidió, nosotros, nosotras pedimos, vosotros, vosotras pedisteis, ellos, ellas, ustedes pidieron. Julio pidió ayuda y nosotros lo escuchamos. Perseguir. Yo perseguí. Tú perseguiste, él, ella, usted persiguió, nosotros, nosotras perseguimos, vosotros, vosotras perseguisteis, ellos, ellas, ustedes persiguieron. Ayer el perro persiguió al gato por toda la casa. Preferir yo preferí, tú preferiste, él, ella, usted prefirió, nosotros, nosotras preferimos, vosotros, vosotras preferisteis, ellos, ellas, ustedes prefirieron. Elsa prefirió ir a la playa en vez de ir al cine. Referir yo referí, tú referiste, él, ella, usted refirió, nosotros, nosotras referimos, vosotros, vosotras referisteis, ellos, ellas, ustedes refirieron. Yo referí muchos clientes nuevos a tu almacén. Referirse. Aquí tenemos este verbo en su forma reflexiva. En el tiempo pasado vamos a decir, yo me referí, tú te referiste, él, ella, usted se refirió, nosotros, nosotras nos referimos, vosotros, vosotras os referisteis, ellos, ellas, ustedes se refirieron. El maestro se refirió a la Segunda Guerra Mundial. Gemir Yo gemí, tú gemiste, él, ella, usted gimió, nosotros, nosotras gemimos, vosotros, vosotras gemisteis, ellos, ellas, ustedes gimieron. El perro gimió toda la noche porque tenía miedo. Repetir Yo repetí, tú repetiste, él, ella, usted repitió, nosotros, nosotras repetimos, vosotros, vosotras repetisteis, ellos, ellas, ustedes repitieron. Ellos repitieron todos los ejercicios en clase. Sentir. Yo sentí. Tú sentiste. Él, ella, usted sintió. Nosotros, nosotras sentimos. Vosotros, vosotras sentisteis. Ellos, ellas, ustedes sintieron. Luis y Pedro sintieron el terremoto de anoche.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 Bueno amigos, hemos llegado al final de este video dedicado al tiempo pasado. Verbos irregulares terminados en IR. Video número 26. Muchas gracias por el privilegio de tu tiempo y yo espero verte en un próximo video o clase. Hasta la vista amigos. El tiempo pasado en español.